Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Homie, Homie 10. En este vídeo os voy a enseñaros a jugar a este juego divertido, Pico Pico el gusanito. Es un juego muy divertido y muy fácil comenzamos lo que veis son unas fichas con gusanos unas tienen uno, otros tienen dos otros tienen tres y otras tienen cuatro y también hay dados del 1 al 5. lo que veréis son gusanitos y os estaréis preguntando ¿qué significan los gusanitos? pues ahora os lo explicaré ahora vamos a explicaros ¿De qué va el juego? El objetivo del juego es tener el mayor número de gusanos disponibles. Por ejemplo, si yo tengo es cuatro gusanos más uno, más dos y mi otro jugador... Ahí, espérate, voy a por él. Ya ha venido mi jugador, el mil. Y este Minion tiene nada más que dos más un gusanito, hubiera ganado yo. Pero claro, el juego se acaba cuando estén acabadas todas las cartas, de, de, de todas las fichas. Ahora vamos a ver poco a poco cómo se juega. El jugador tiene que tirar los dados, así, ¿vale? Los voy a tirar le ha tirado malamente, pero de ejemplo, ahora lo que vemos son 4, 3, un 2, un 1 y un gusanito. Oye, espera. ¿Vale? ¿Qué pasa ahora? Que tenemos que elegir un número. Es decir, una, la, una de las series de los dados. Por ejemplo, yo voy a elegir los tres 4. Tendría cuatro, 8, 12, ¿vale? Alguna cosa y así siguiendo con todos los dedos. ¿Vale? Ahora me ha tocado estos. Pues yo voy a elegir estos tres. Y los dados. Y así todo el rato. Hay que tener.. Por fin se pasa. Hay que tener cuidado porque los dados. Cuando se van acabando, te tiene que tocar un número, pero ¿cuál número te tiene que tocar? O el 21, bueno, entre el 21 y el 36. Para esto sirven los números, si por ejemplo tienes, cuando lo sumas todo, 27, te llevas esto. ¿Qué pasa si no tienes? Pues la última del todo, se le da la vuelta y desaparece. Y esa no la podrá conseguir nadie. El gusanito es fundamental. Es como si fuera un 5, pero si no consigues el gusanito no puedes coger ninguna de estas. Otra cosa es la siguiente. Los dados que tenéis aquí... No podréis elegirlo otra vez. Por ejemplo, estos, yo por ejemplo, yo puedo co coger o este o este, pero ya este no puedo. ¿Por qué? Porque ya tengo el 3 aquí. Ni tampoco puedo coger 4 porque ya los tengo aquí. Esto es otra cosa fundamental. Ahora, mi amigo el minion y yo os enseñaremos más o menos para que veáis cómo se juega. Vale, aquí ya tengo mi minion. Tengo todas las fichas. Es importante tenerlas en orden. Del 21 al 36 Y voy a empezar primero yo Vale, me han tocado Todos estos Yo voy a elegir Los dos gusanitos Por ahora llevo 10 Tirote Vale Tengo dos, Digo tres, tres, Un 1 Un 4 y un 5 Elegiré los 3, 6 Digo los 3, 3 Tiro otra vez Pues tengo, voy a elegir el 2 Ahora voy a sumar 5 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 Por ahora me puedo coger este Pero voy a arriesgarme y voy a intentar sacar otro Para yo poder Tener, ganar a Minion vale como yo ya tengo el gusano aquí y el los aquí he perdido ahora esto hay que darle la vuelta y le toca a Minion Minion te toca voy a tirar por Minion que el pobre no puede tirar que tiene las manos muy chiquititas vale tiro yo por él Vale Tengo Bueno, tiene Voy a cogerte los dos gusanitos Recordad que es así ya todo el rato Esta no puedo Y tengo esto Pues cojo esto Tengo esto Vamos a ver lo que tenemos Bueno, lo que tiene el Minion Diez 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 y 21. Perdonadme que me he equivocado y no he contado el 17 y serían 20, eh, 20 en el dado. Minion dice que no hay que arriesgas. Minion dice que se quiere llevar este. Por ahora llevamos 1-0. Y así continuando. Recordad que hay que gastar estos. Pero puede funcionar de dos maneras. Uno, tú llevándotelas o cada vez así. Y recordar: si tenemos. Por, imagínate que yo tengo este, he tirado una y he perdido. ¿Qué es lo que se hace? Se devuelve esta y esta también se le da la vuelta. Pero. Si tienes más de una, solo se devuelve una de ellas, pero no hace falta darle a la siguiente la vuelta. Esta se queda. Bueno chicos, esto ha estado por hoy. Si ha gustado el vídeo, dale like, suscribiros al canal y dale a la campanita para estar siempre atentos. Nos vemos en la próxima. Adiós.